Uno hace mucho por las personas que quiere. Pero a veces se nos olvida que nosotros también merecemos que nos quieran y valoren. La autoestima y el amor propio son aspectos fundamentales para una vida plena y satisfactoria. A lo largo de la vida, muchas mujeres enfrentan situaciones que pueden llevarlas a sentirse desvalorizadas y no amadas como merecen. A menudo, esto ocurre porque dedican gran parte de su tiempo y energía a cuidar a los demás, descuidando su propio bienestar. En este artículo, presentaremos 15 pasos que ayudarán a las mujeres a aprender a valorarse, estimarse y aceptarse a sí mismas, con base en datos y corrientes psicológicas relevantes. 1. Reconoce tu valía. El primer paso para valorarte es reconocer que tienes un valor intrínseco y único. No importa lo que hayas vivido o lo que otros puedan pensar de ti, eres una persona valiosa y mereces ser tratada con respeto y amor. La psicología humanista, representada por figuras como Abraham Maslow y Carl Rogers, defiende la importancia de reconocer el valor de cada individuo y fomentar su crecimiento personal. 2. Establece límites. Aprender a establecer límites saludables es fundamental para proteger tu bienestar emocional. A menudo, las mujeres que se sienten desvalorizadas han permitido que otros crucen sus límites, lo que puede llevar a resentimiento y agotamiento emocional. La terapia de límites, una rama de la terapia cognitivo-conductual, puede ayudarte a identificar y comunicar tus necesidades de manera efectiva. 3. Practica la autoafirmación. Reemplaza los pensamientos negativos y las críticas internas con afirmaciones positivas que refuercen tu autoestima. La terapia cognitiva, desarrollada por Aaron Beck, sugiere que cambiar los patrones de pensamiento negativos puede tener un impacto profundo en la forma en que te sientes acerca de ti misma. 4. Cultiva la gratitud. La práctica de la gratitud puede ayudarte a enfocarte en las cosas buenas de tu vida y a cultivar una mentalidad más positiva. La psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, respalda el poder de la gratitud para mejorar la autoestima y la satisfacción general con la vida. 5. Aprende a decir no. Aprender a decir no es fundamental para proteger tu tiempo y energía. Cuando te sientes cómoda rechazando peticiones que no están alineadas con tus necesidades, te estás valorando a ti misma y a tus prioridades. 6. Celebra tus logros. Reconocer y celebrar tus logros, grandes o pequeños, es una forma poderosa de cultivar la autoestima. Fomenta una mentalidad de crecimiento, apoyada por la psicóloga Carol Dweck, que valora el esfuerzo y el aprendizaje a lo largo del tiempo. 7. Practica la autocompasión. La autocompasión implica tratarte a ti misma con amabilidad y comprensión en momentos difíciles en lugar de juzgarte duramente. La investigadora Christine Neff ha demostrado que la autocompasión puede mejorar la autoestima y la resiliencia emocional. 8. Rodéate de personas positivas. Las personas con las que te rodeas pueden tener un gran impacto en tu autoestima. Busca relaciones que te apoyen, te valoren y te inspiren a crecer. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, sugiere que las relaciones seguras y amorosas son fundamentales para nuestro bienestar emocional. 9. Desarrolla tus habilidades y talentos. Dedica tiempo a explorar y perfeccionar tus habilidades y talentos, lo que te permitirá ganar confianza en ti misma y sentirte orgullosa de tus logros. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner respalda la idea de que cada persona posee habilidades únicas y valiosas. 10. Cuida tu cuerpo. La salud física y la autoestima están interconectadas. Alimentarte bien, hacer ejercicio regularmente y descansar lo suficiente son maneras de demostrar amor y respeto hacia ti misma. La conexión mente-cuerpo, respaldada por la psicología somática, Destaca la importancia de cuidar tanto la salud mental como la física. 11. Busca apoyo profesional. Si te resulta difícil mejorar tu autoestima por ti misma, considera buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, como un terapeuta o consejero. La terapia puede ofrecerte herramientas y estrategias para cultivar una autoimagen más saludable y positiva. 12. Acepta el cambio y el crecimiento. Aprende a aceptar y abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Al hacerlo, estarás más abierta a nuevas experiencias y oportunidades para crecer. La teoría del desarrollo humano de Eric Eriksen sugiere que el crecimiento y la evolución son procesos continuos a lo largo de nuestras vidas. 13. Establece metas personales. Establecer y trabajar hacia metas personales te ayudará a sentirte realizada y a enfocarte en tu propio crecimiento. La teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan destaca la importancia de tener metas y aspiraciones alineadas con nuestros valores y deseos internos. 14. Practica la autoaceptación. Acepta tus imperfecciones y aprende a amarte a ti misma tal como eres. La autoaceptación es un componente clave de la autoestima saludable y te permite vivir una vida más auténtica y plena. La psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers enfatiza la importancia de la autoaceptación como base para el crecimiento personal. 15. Dedica tiempo a la reflexión y la introspección. Tomar tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y experiencias te ayudará a conocerte mejor y a cultivar una relación más fuerte contigo misma. La meditación y la atención plena, respaldadas por la psicología budista y la terapia cognitiva basada en la atención plena, pueden ser herramientas útiles para la introspección y el autoconocimiento. Conclusión. Aprender a valorarse, estimarse y aceptarse a sí misma es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Al seguir estos 15 pasos y aplicar los principios respaldados por diversas corrientes psicológicas, cualquier mujer puede comenzar a transformar su relación consigo misma y cultivar una autoestima saludable. Es importante recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero con el compromiso y la paciencia, Cualquier mujer puede aprender a valorarse, estimarse y aceptarse a sí misma tal como es. A medida que avanzas en este proceso, es posible que enfrentes desafíos y contratiempos. Sin embargo, recuerda que estos obstáculos son oportunidades para aprender y crecer. Al abordar proactivamente estos desafíos y mantener el enfoque en el crecimiento personal, podrás construir una vida más plena y satisfactoria, donde te sientas valorada y amada. Finalmente, no dudes en buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental si te sientes abrumada o necesitas orientación adicional. A veces, simplemente hablar con alguien que te comprenda y te apoye puede marcar la diferencia en tu viaje hacia una autoestima más saludable. Recuerda que mereces amor, respeto y felicidad. Al seguir estos 15 pasos y aplicar las enseñanzas de las corrientes psicológicas mencionadas, podrás cultivar una relación más amorosa y comprensiva contigo misma y vivir una vida más auténtica y plena.